Ramón García resultó herido de varias estocadas en medio de incidentes registrado en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, manifestó: Yo llegué con el y estaba ahí. Yo ni lo vi de ni nada. Entré a comprar y de una vez me entró puñalada. Tuve que salir corriendo. No hubo una discusión. Ahí. No. No. ¿Anteriormente usted habían tenido problemas? Un hermano mío. Con él. ¿Dónde ocurrió este hecho? Viste, Valle. Todo depende de cada policlínica. En la calle. No, a mano. A mano llega cuando uno va. ¿Quién fue el agresor? Le dicen Yero. Asegura tener identificado a su agresor, por lo que exige este pague por el hecho. El lesionado recibe atenciones médicas aquí en el Hospital San Vicente de Paul. Familiares, en tanto, exigen justicia y que el responsable sea apresado. Para NTN, Giovanni Paulino.